Mi nombre es José Carlos Rico y soy responsable de gestión BIM de los servicios técnicos de FCC Construcción. Soy ingeniero de caminos, executive MBA por el Instituto de Empresa, posgrado de gestión BIM y PMP. Empecé mi carrera en la ingeniería, más específicamente haciendo proyectos de obra lineal, fundamentalmente carreteros y en 2007 entré a formar parte de EFES de Construcción yendo a, a una obra en Irlanda a llevar la, la gerencia técnica de, del diseño. En el ámbito carretero, digamos que se ha, travi, se ha trabajado digitalmente desde hace bastante tiempo, desde el siglo pasado, ya trabajábamos con modelos del terreno, con trazados, eh, herramientas de topografía para la toma de datos y el replanteo, eh, había escáner láser, eh, nubes de puntos. Eh, lo que hace BIM es eh, hacer que todo el, el proyecto sea capaz de coordinarse mucho mejor, que los distintos agentes colaboren compartiendo la misma información y esto nos va a dar una, una gran ventaja de, de productividad, de no perder información en el traspaso de unos agentes a otros, lo que va a redundar en una mayor eficiencia de, de, de nuestros proyectos y menores errores en obra. ¿verdad? En cuanto a si es un antes y un después, podemos decir que, que sí, efectivamente sí, eh, BIM nos va a posibilitar hacer mejores proyectos, como decíamos antes, es la entrada al mundo de del dato y a una mejor coordinación y colaboración entre los, entre los agentes. FCC Construcción eh, ha desarrollado en los últimos años dos planes de implantación. En la actualidad ya vamos por el segundo, eh, que intenta a, aplicar la construcción digital, BIM, así como otras nuevas tecnologías para la mejora en todos sus procesos, no solo en la construcción, sino también desde el origen del diseño hasta la entrega a nuestros clientes. FSC lleva tiempo trabajando en BIM con una apuesta decidida por parte de nuestra dirección y en el ámbito de la carretera, ha venido, digamos, el empuje dado por, por nuestra experiencia internacional con grandes clientes, tanto en los países nórdicos, Reino Unido, eh, Países Bajos, etcétera. En, en nacional hemos trabajado en grandes proyectos de infraestructuras, como puede ser la remodelación del nudo norte de la calle 30, actualmente en ejecución, a punto de finalizar, y el túnel de ...el túnel carretero más grande de España en ejecución... ...que es el túnel de Erjos... ...dentro de, de la ampliación del anillo insular de, de Tenerife... ...ambos proyectos son pioneros para... Eh, ...tanto el Ayuntamiento de Madrid... ...como el Cabildo Insular de Tenerife... ...en, en la aplicación de BIM. BIM eh, nos ha ayudado muchísimo en grandes proyectos... ...en los últimos eh, ocho años... Eh, sin ir más lejos, hemos sido adjudicatarios recientemente del mayor proyecto carretero en los países nórdicos, en, en Bergen. Eh, y más recientemente hemos sido adjudicatarios de un proyecto en Reino Unido que es... Eh, una variante con un túnel carretero a lo que es el sitio histórico de Stonehenge. Ambos son proyectos de, de un gran calibre digital en administraciones mucho más maduras que, que España y vamos a atesorar de nuevo una experiencia que, que, que nos hará desde luego ganar en, en efectividad y productividad. Si yo tuviera que citar un proyecto, digamos que, que puntero en la aplicación en estos momentos de BIM dentro de la compañía, eh, me referiría a la 9 en Ámsterdam. Es un, una ampliación de carriles en el ámbito periurbano de Ámsterdam con túneles, falsos túneles bajo freático y es un proyecto en el que la componente digital es, eh, desde luego, fundamental para, para el diseño y la ejecución de, de la carretera. En el ámbito nacional, digamos que hay distintas velocidades entre las administraciones públicas y sí que digamos, podemos establecer que hay algunas que ya han dado los primeros pasos, pero hay otras en las que todavía les queda bastante para, para entrar. Esto no significa que, que no se esté trabajando en BIM, pero digamos que no existe una cadena de producción desde los clientes, contratistas, ingenierías y distintos subcontratistas que esté trabajando de una manera eh, homogénea. Esto hace que, que, que la madurez del sector en España sea todavía media y no podamos eh, estar al nivel en cuanto a madurez de digitalización de otros, administ... de otros países como puedan ser eh, los países nórdicos o, o, o Reino Unido, entre otros. Cierto que no existe un estándar a la hora de del diseño y la ejecución de, de infraestructuras en cuanto a, a, a software ¿no? en la certificación hay un software de facto en, en carreteras pues tenemos distintos distintos eh, distintas herramientas que, que facilitan el diseño más allá de, de estándares de software va, va de personas lo importante es que los distintos agentes vayamos entrando en el mundo de la digitalización, que seamos capaces de empezar a, a coordinarnos, porque BIM es una realidad, eh, evidentemente, eh, cuanto más seamos capaces de, de colaborar, eh, cuanto, mayor cuanto más fuerte sea la cadena, eh, vamos a, esto va a redundar en, en la mejora de todos, de todos los que participamos de, del sector de, de la construcción.